¿Qué tal? Mi nombre es Jesús Morales. En los siguientes uh, 20 minutos vamos a hablar un poco sobre el proyecto DAISY. Uh, yo soy consultor para la industria de mercadotecnia y mercadeo por redes. Aparte de esto, he desarrollado redes también. He tenido la oportunidad de ganar uh, considerable suma de dinero en, en el mercadeo por redes. Y uh, durante los pasados 10 años también he ayudado a compañías a lanzar, crear uh, planes de mercadotecnia, planes de compensación. Y es por esa razón que algunos amigos que están involucrados en el proyecto de AC me pidieron que hiciera un análisis y que explicara algunas de las funciones y cómo es que muchas personas se pueden beneficiar. Y eso es lo que vamos a hacer durante los siguientes minutos. Así es que le invito a que tome nota y escriba sus preguntas y con mucho gusto se las contestaremos después. Voy a compartir con usted mi pantalla y vamos a hablar un poco sobre lo que es el proyecto de AC. Primero que nada, uh, DAISY son las abreviaciones para Decentralized AI System, que es un sistema descentralizado de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que es DAISY? Bueno, DAISY es un proyecto que le permite generar ingresos inmediatos desde su propio hogar usando los nuevos contratos inteligentes, también llamados Smart Contracts, que están escritos en el blockchain. En resumidas cuentas, esto es nueva tecnología, es una nueva forma de crear contact, eh, contratos similares a los contratos que hace usted con alguien que le va a cortar su pasto o que va a pintar su casa. La diferencia es que estos contratos se escriben en el Internet, es nueva tecnología. También DAISY es un fondo colectivo internacional de inversión donde todos los participantes juntan un capital y esto se hace bajo un contrato y en ese contrato se definen qué se va a hacer con ese dinero y cómo se van a distribuir las ganancias eh, invertidas en el capital. Aparte se, queda, se escriben eh, condiciones precisamente para uh, delinear comisiones por, uh, por referencias, por referir a otras personas, cuánto va a ganar cada persona. Todos esos detalles se escriben en este contrato y ese contrato reside en el blockchain. Y esto le permite a las personas poder ganar, por ejemplo, de inversiones sin tener que tener conocimientos. El contrato se encarga de pedirle a una compañía que tenga conocimiento de hacer inversiones. Ellos son los que hacen las inversiones, los participantes reciben los beneficios y todo está delineado en ese contrato que se encuentra escrito en el blockchain. Este proyecto le permite ser usted eh, básicamente dueño de su propio negocio. Es decir, no, no, esto no es... Eh, Usted no es un distribuidor más de una compañía. Sencillamente está usted haciendo una aportación y en el contrato se define cómo va usted a recibir, qué se va a hacer con su dinero y qué ganancias va a recibir usted por sus aportaciones. Ahora, hablemos un poquito más de lo que es el proyecto DAISY o de lo que no es. No es una compañía de multinivel. Esto no es un lugar, una oficina, una persona, un grupo de gentes que, estén, que, que se hayan juntado para lanzar una compañía. Al contrario, de hecho, un grupo de profesionales en el mercado por redes, dueños de compañías, eh, eh, personas que ganan altos ingresos en el multinivel, distribuidores maestros, se juntaron con la idea de lanzar un contrato inteligente donde todos los participantes puedan ganar y donde todos los participantes son dueños de su propio negocio cuando abren el contrato inteligente. Tampoco es una oferta para vender criptomonedas. Hay muchas personas que en los pasados años han invertido en programas que les ofrecen comprar monedas que se van a revalorizar o subir de valor, pero realmente esas monedas nunca suben de valor, o suben de valor, pero en el único lugar donde se pueden comprar y vender es en la computadora de esa persona. Es decir, no tienen un valor real en el mercado. Esto tampoco es ese tipo de negocios. Tampoco esto es una oportunidad para aprender eh, o hacer trading en los mercados de valores, en el Forex o en el cripto. No, esto tampoco es ninguna de esas ofertas que probablemente alguien le ha hablado en los pasados dos años que ha habido bastantes. Por lo tanto, ¿cuáles son los objetivos de este proyecto? Este, objetivo, este proyecto tiene varios objetivos. Uno de ellos es el eh, eh, acumular un 10 millones de dólares para... Desti, se van a destinar para el uh, desarrollo de inteligencia artificial en Endotech, a uh, una compañía de inversiones financieras. Otro objetivo es el generar, el acumular 500 millones de dólares para la inversión en el mercado, o sea, para in, inversiones en el mercado de inversiones, generar un fondo de inversión para el mercado de inversiones, para que esta compañía haga, uh, genere utilidades y obviamente esas utilidades se van a repartir con todos los participantes. Otro objetivo es generar ingresos a los participantes por medio ya sea de la participación de las ganancias, por recompensas por la capitalización, e incluso para personas que no están interesadas en referir o en traer gente, también personas ellas pueden ganar. Y vamos a hablar un poco de ello. Esto es precisamente lo que hace Endotech. Uh, cuáles son las ventajas de de este sistema de, de este tipo de proyectos primero la transparencia es completa usted puede ver exactamente cómo se destina el dinero cuándo recibe usted comisiones o participaciones o utilidades y todas las personas que son participantes de este proyecto usted puede ver exactamente qué es lo que están recibiendo es decir en el contrato quedan escritas todas las cláusulas, cómo se va a dividir el dinero y usted puede verificar que todos los pagos estén hechos allí. No tiene usted que esperar a que, uh, vamos a suponer que en un contrato tradicional alguien no cumple la, las cláusulas del contrato, tiene usted que llevarlo a la corte. Aquí el contrato se ejecuta inmediatamente y usted puede asegurarse que todas las promesas que se ponen en el contrato, se, el contrato se cumplan. También le permite... Recibir pago instantáneo, puesto que cuando, si en un contrato se define que usted va a recibir una comisión, en el momento en el que se paga ese, ese, ese, se hace la compra del paquete o se vende algo, usted recibe las comisiones instantáneamente y usted puede tener opciones para su participación. Es decir, usted puede invertir desde 100 dólares, hay participaciones de 50 mil acumuladas hasta 100 mil dólares. Y lo interesante de este proyecto, eso este es un proyecto que acaba de lanzar hace básicamente dos días, tres días, el día 10 de enero. Ya hay personas que han invertido desde 100 dólares hasta los 100 mil dólares, participaciones de 100 mil dólares. ¿Cuáles son los requerimientos para poder participar en este proyecto? Bueno, usted tiene que tener un teléfono celular con internet, tiene que saber cómo instalar aplicaciones y dedicarle un poco de tiempo a saber a entender qué son los contratos inteligentes eh, y cómo acceder a ellos y cómo leer sus parámetros y tener como mínimo 100 dólares para participar cómo funciona muy bien lo primero que pasa es cuando usted se convierte en un miembro usted hace una aportación vamos a pensar que en este caso son 100 dólares usted hace una aportación de 100 dólares estos 100 dólares se mandan al contrato inteligente el contrato inteligente, basado en cómo está definido, reparte este dinero y, en el ejemplo que vamos a mostrar, 50 de estos eh, 100 dólares se van a Endotech, que es una compañía que va a hacer trading y, eh, o inversiones financieras, y 50 dólares se van a repartir entre todas las personas que están participando en el proyecto. Entonces, estos, este contrato inteligente es el que se encarga de repartir este dinero a donde tiene que ir, no una persona. Y esto es lo que lo hace interesante. Cuando usted participa, la computadora, basada en sus reglas, hace la distribución. Ya una vez que esta compañía Endotech recibe el dinero, ellos utilizan un robot, su inteligencia artificial. Como ellos son expertos en el mercado de valores... Entonces ellos lo que hacen, tienen algoritmos que generan ganancias y cuando esas ganancias se reciben, el 85% de esas ganancias se envían directamente nuevamente, de nuevamente al contrato. El contrato, por eso es inteligente, reparte las ganancias, le da 70% a la persona que hizo la inversión y el otro 15% se van directamente nuevamente al grupo. Entonces, usted puede ver, eh, la compañía que está haciendo las inversiones se quedan con un 15%, esa es su comisión de ellos, pero el contrato se encarga de hacer todas estas distribuciones, y esas distribuciones son de manera automática. Usted puede ver en eh, una aplicación que está hecha la cantidad de dinero que usted está con la que usted está, está participando, Usted puede ver cuántas personas, eh, cuántas o cuánto ha ganado por comisiones por referir de otras personas que están también participando en el contrato. Usted puede ver eh, eh, cuánto dinero tiene usted invertido, cuáles son las ganancias que le está generando su inversión. Y esto está directamente en su teléfono. ¿Por qué esto es importante? Porque este dinero no, no reside en, en, no está guardado en una compañía, en una empresa. Este dinero está asignado inmediatamente. Por lo tanto, usted puede ver directamente desde su teléfono exactamente dónde están sus fondos. Hablábamos de una compañía que va a hacer las, eh, en este proyecto van a hacer las inversiones, Endotech. ¿Quiénes son Endotech? Es una compañía global de tecnología financiera que está especializada en sistemas de trading con inteligencia artificial. Hoy en día hay muchas formas de ganar dinero comprando y vendiendo, ya sea monedas, el mercado de Forex. Pero, y usted tal vez esté interesado en hacerlo, pero aprender a hacerlo toma tiempo. ¿Por qué no dejar que alguien que sean que son expertos en la materia sean ellos los que se encarguen de hacer todas esas transacciones? Y usted sencillamente recibe los, los, uh, las ventajas o recibe las ganancias. Ellos son el primer socio tecnológico del fondo colectivo Daisy Craft Fund. Este es el primer proyecto. Van a haber proyectos eh, que van a seguir. Ellos también son eh, el proveedor de sistemas de trading con inteligencia artificial para muchas instituciones financieras. Usted puede ver en el internet con quienes están, a quienes le están proveyendo servicios tienen ellos, cuentan con un historial comprobado de resultados de alto rendimiento. Esto nos permite entender que nos, nos da la confianza de que van a ser, con nuestras inversiones van a poder conseguir las ganancias. Noté eh, que es una compañía fundada por la doctora Ana Becker y es operada por científicos de inteligencia artificial con mucha experiencia. Eh, el historial que ellos tienen eh, con apalancamiento, es decir, eh, inversiones compuestas, inversiones que, son, que, se, que se vuelven a reinvertir y se vuelven a reinvertir. Los resultados que ellos han tenido en el pasado han sido alrededor de 300% anuales como mínimo. 300% anuales, imagínense, gracias a eso. Y esto es, muy, esto es posible. Hay quienes dicen, bueno, no, no puede, esto, esto no es posible. La realidad es que tan solo en la semana, en las las dos meses pasados, si usted hubiera comprado Bitcoin, usted pudiera haber generado 200% nada más en la compra y venta de esta moneda. En cuestión de, de hecho, sin necesidad de comprar y vender, el Bitcoin se duplicó, hizo 200% de ganancia solamente en dos meses. Así es que un porcentaje de regreso de 200 o 300% compuesto, es, es eh, muy, muy probable que esto... Eh, que su pase. Ahora, ¿cuáles son las recompensas para que, los que colaboran con este proyecto? Bueno, primero hay hasta 10 niveles de participación, como le mencionaba, usted puede empezar desde 100 dólares, a todos los miembros y los paysetters obtienen una ganancia equitativa del 5% de las acciones de Endotech. Endotech eh, como intercambio por el, el, el recibir los fondos para, la para el desarrollo de inteligencia artificial, van a dar 5% de su compañía para los socios. Del 50% al 70% de sus contribuciones, lo que usted, si usted decide participar, se va a invertir. Y el 70% de las ganancias de lo que su dinero genere, se, es, usted lo recibe directamente. 15% de las ganancias de sus fondos se recompensa al grupo. Y el 15% restante es obviamente la cuota que ellos nos cobran por haber hecho crecer el dinero. Una cosa interesante es que usted puede, como participante, recibir su dinero en cualquier momento. Usted lo puede retirar y todos los miembros pueden participar del plan de compensación de DAISY. Es decir, usted una vez que, que hace su contribución puede participar del plan de compensación que también está escrito en el contrato y en este plan... Se pagan hasta el 46% de comisiones de cada paquete. Es decir, ¿se acuerda que hablábamos de que 50% se va para el trading y 50% se va para comisiones del árbol? Esto es eh, aquí. ¿Por qué estamos utilizando Tron? ¿Por qué se utiliza Tron? A lo mejor usted se pregunta, ¿qué es Tron? Tron es una criptomoneda. Y esta criptomoneda eh, tiene varias ventajas. Primero, eh, le permite la comunicación automatizada entre usted y el contrato inteligente es decir cuando usted utiliza tron usted puede ir y ver su balance de tron directamente en la computadora directamente en su teléfono es un contrato descentralizado es decir no su dinero no está en una compañía que, que se va a ir mañana el dinero se paga inmediatamente en el momento que usted hace la compra de un contrato ese dinero se envía a tanto a la, persona, a la compañía que va a hacer las compra y venta de monedas o en el, el, el, el mercado en el que vayan a, a trabajar su dinero, pero también se pagan comisiones instantáneamente. Entonces, estas personas usted puede ver cuando hace una compra, puede ver exactamente a quién se le pagó las comisiones por la compra de su paquete, pero al mismo tiempo usted puede ver cuando recibe comisiones constantes basadas, usted puede ver quién ha comprado paquetes, de personas que usted haya referido. Esto también le permite, el que esté en Tron, permite que todas las promesas que se hagan en el contrato se ejecuten instantáneamente y con 100% de transparencia. Usted lo puede ver. Eh, Tron es una de las monedas que son rápidas y escalables y esto es importante, que queremos que todas las transacciones se ejecuten inmediatamente. Eh, son bajas las tarifas porque también queremos buscar un una medio en el que usted pueda hacer esas transacciones y se, y pague poco. Y, es una de las eh, plataformas eh, descentralizadas que van a tener mucho auge en el futuro. Usted va a empezar a ver precisamente cómo muchas compañías empiezan a utilizar Tron para, para escribir sus contratos. Los bancos es muy probable que también los, ya lo están empezando a utilizar. Y también se espera que el valor de las monedas Tron empiecen a subir de, de, de valor, si usted decide guardarlas, debido a que se van a estar utilizando bastante. Cuando hablo de transparencia, aquí hay un ejemplo de, una, de la página TronScan, que Usted puede ir tronscan.org, usted puede ir directamente, puede escribir su dirección, puede escribir la dirección del contrato, y puede usted incluso escribir sus propios contratos directamente allí. ¿Cuáles son las recompensas activas? Bueno, usted está generando, está, está recibiendo capital social, es decir, está recibiendo eh, eh, shares, eh, que son eh, acciones de la compañía. Usted está recibiendo recompensas por las inversiones de trading, que la compañía de Endotec está haciendo. Y también tiene las ventajas de poder recibir derrame, es decir, cuando usted eh, está usted participando en este plan, este plan usa lo que se llama una matriz forzada, y puede usted recibir ganancias de personas que usted ni conocía. Y vamos a hablar un poquito precisamente de esto, vamos a hablar con más detalle de todo esto. Hablemos de los niveles de participación. Usted lo único que tiene que hacer es decidir cuánto quiere participar. Puede empezar con el paquete de 100 dólares o el paquete de 2. Puede seguir al paquete de 200, después al paquete de 400. Para que usted pueda subir de nivel de participación, tiene que comprar el primer paquete, después el segundo, después el tercero. Es decir, usted va a ir subiendo de participación basado en sus fondos, en sus ganancias, así hasta el último paquete que son 51 mil dólares. En total usted puede invertir desde 100 hasta 102 mil dólares en este, puede usted contribuir a este proyecto. Vamos a usar la palabra contribuir. Esta tabla le muestra de que de sus contribuciones, cuánto dinero se va para hacer trading, para hacer la compra y venta de, de, de, de, de para generar ganancias y cuánto se va a ir precisamente para el contrato para pago de comisiones a los miembros. Normalmente es en los primeros Siete paquetes es el 50 y 50 y en los últimos tres paquetes, 70% de sus contribuciones se van para hacer trading y el 30% de estas se van para eh, pago de comisiones. Ahora, ¿cuáles son las, uh, cómo está la distribución de las recompensas? Aquí se llaman recompensas porque el contrato lo recompensa a usted por hacer actividades y esto está escrito en el contrato, es decir, nadie lo puede cambiar no puede venir un dueño y decir, no, vamos a cambiar el contrato hoy. ¿Saben qué? Que no, que estamos pagando mucho. No se puede. Está escrito en un contrato y no se puede cambiar. Tampoco se pueden cambiar posiciones, no se puede... No es como en una compañía de multinivel que se sabe que usted está trabajando fuerte y de repente, un año, dos años después, alguien es insertado en la línea y de repente tiene usted un upline nuevo. Nada de este tipo de cosas se pueden hacer porque todo está escrito en el contrato. Las posiciones son sencillamente... A, a, se van recibiendo conforme uno va participando. Estas son los métodos, las formas de ganar dinero. Usted puede ganar, hay 10 diferentes matrices basadas en la participación. Usted puede ganar por referir. Usted puede ganar por el bono PaySetter, eh, por inicio rápido, hacer actividades durante sus primeros 30 días. Usted puede calificar por el bono PaySetter Gold. Puede ganar por el bono por liderazgo. Eh, igualación de hasta 10 generaciones. Y ganancias compartidas de la inversión y bono de equidad. Vamos a hablar de ellas. Hablemos de todas estas. Primero, el, el bono por venta directa. Cuando usted refiere a alguien o invita a alguien a participar en el proyecto y ellos compran, participan, hacen una aportación, en el contrato queda escrito que usted va a recibir un 5% de las aportaciones de todas las personas que usted refiera personalmente. 5% no necesita ser calificar para nada, absolutamente nada. Usted lo único que tiene que hacer es decir, mira, te gusta este proyecto, compartir este mismo video con ellos. Y en ese momento usted va a recibir 5% de las, de las aportaciones de todas las personas que usted refiera. Ahora, hay también una matriz forzada y le voy a explicar cómo funciona esta matriz forzada. Las aportaciones se organizan en una matriz forzada. Cuando usted está listo para hacer su aportación, vamos a suponer que usted está aquí a la izquierda. Este, o sea, este que está aquí es usted, el del sombrerito. Y entonces lo que usted hace, está usted listo para hacer su aportación, aporta 100 dólares y su posición se va directamente a la primera posición disponible de, de su patrocinador. En este caso, esta persona es su patrocinador, su primera posición disponible es aquí. Usted. En ese momento, ahora ya tiene usted su, su organización, ya tiene usted su matriz, que usted también empieza a llenar. Y usted va a recibir comisiones o ganancias o, o recompensas por las aportaciones de todas las personas que están en su matriz. Usted también recibe esto. Ahora, ¿cómo puede usted empezar a llenar estas posiciones? Bueno. Primero, usted puede referir personas y, y tan pronto esas personas las refiere, se, se van a ir colocando en la primer posición disponible. Esa se llama matriz forzada porque solamente va a tener espacios que la computadora va a decidir en dónde se van a colocar. Estos espacios son forzados, es decir, que primero se llena la primera línea de sus espacios disponibles, después se llena la segunda línea, después la tercera línea, después la cuarta línea y así sucesivamente. En este ejemplo, esta persona reclutó a esta persona o esta persona lo refirió, lo invitó a participar y ahora él se inscribe con, también con 100 dólares y ahora él está ya en su equipo. Pero también puede que sea que su offline directo inscriba gente y ya no tiene espacios, entonces se van directamente a los espacios disponibles en la matriz. En este ejemplo, el primer espacio disponible estaba aquí. Pero también puede que tenga usted offline eh, o, o, o gente eh, en su en su línea de patrocinio de ascensión y ni siquiera de patrocinio gente que no está en su línea de patrocinio gente que está también en el an, que estuvieron antes que usted en el contrato y ellos pueden traer gente al proyecto y estas personas como ya no hay espacios aquí se colocan en la primer posición a esto le llamamos el derrame normalmente en una matriz de tres forzada de tres niveles Usted puede recibir derrame de una o dos generaciones hacia arriba, pero de las únicas personas a las que usted puede recibir derrame, es decir, puede, le pueden ayudar a crecer su matriz o a llenar su matriz, es de las personas que están directamente vinculadas a usted hacia arriba. Obviamente usted no puede recibir derrame de ninguna de esas personas porque esas personas, ellos, sus organizaciones crecen hacia abajo, pero usted sí puede crecerla a usted mismo o recibir ventajas por la ayuda de sus patrocinadores o sus sponsors o lo que se llama su offline. También otra forma de crecer es cuando ellos empiezan a atraer personas al proyecto y ellos obviamente empiezan a llenar las posiciones que están disponibles. En este caso, esa es la primera posición disponible. Y así sucesivamente se llenan estas organizaciones. Cuando esas personas también crecen y traen sus propias matrices y traen su propia gente, empiezan a crecer y esa es precisamente la forma en la que usted crece su matriz y en el contrato usted puede ir ganando de todas estas personas que están abajo de usted porque estas personas están haciendo participaciones y usted recibe comisiones ese es la, el funcionamiento de una de una matriz forzada cada matriz forzada tiene hasta 10 niveles es decir esta persona puede ganar hasta 10 niveles hacia abajo pero esta persona que está abajo tiene su propia matriz que también puede ganar hasta 10 y cada persona empieza en la parte superior de su matriz. Es decir, cuando usted empieza, usted empieza hasta arriba de su matriz. Hay quienes dicen, no, yo quiero estar hasta arriba. Sí, usted va a estar hasta arriba de su matriz. Usted empieza, pero puede usted tener beneficios de las líneas superiores. Y así, cuando usted aporta 100 dólares, Usted ahora tiene, usted tiene las participaciones de la matriz de 100 dólares. Cuando usted aporta 200 dólares, usted puede participar en la matriz de 200 dólares. Cuando aporta 400 dólares, puede participar también en esta matriz. Es decir, usted va a decidir en cuántas matrices va a participar. Si usted decide participar en la de 400 y alguien que usted trajo decide participar en la de 800. Bueno, esa persona se va a la de 800. En este caso, usted solamente recibe o pone su primera posición cuando usted hace su aportación, es decir, esto le da la ventaja de que usted puede estar arriba de su offline si esa persona no quiso aportar. Vamos a suponer que la persona que lo refirió solo aportó 200 y usted aporta 400, usted está hasta arriba y ahora le aporta 200, ahora le toca estar abajo. Esto le permite a usted tener la misma posibilidad si usted decide participar con paquetes superiores o tener, tener niveles más altos de contribución. Ahora, ¿Cómo puede usted abrir el siguiente nivel de contribución? Bueno, primero usted contribuye 100 dólares y ya está usted en su primer matriz. Y ahora lo que tiene usted ya puede ganar desde tres personas hasta 88 mil. En total, en esa matriz caben 88 mil personas. Y en cada matriz hay 88 mil posiciones que se pueden ir llenando. Entonces, usted... Eh, va a ir calificando para todas estas matrices, usted puede ganar solamente en las matrices en las que usted está. Si usted está en la matriz de 100 y de 200 dólares, usted solamente gana en esas dos matrices. Si quiere participar en matrices superiores, obviamente tiene que ir avanzando nivel por nivel. Primero la de 100, luego la de 200, luego la de 400. Y aquí viene lo interesante de las ganancias. En el contrato especifica que usted puede ganar Vamos a suponer que esta columna de aquí especifica los contratos. La columna número, eh, la que dice el número 1, si usted participa en el de 100, en el primer nivel puede ganar 12 dólares. Cuando califica para el nivel 2, es el nivel 2, ya puede ganar 48 dólares en total. El nivel 3 son 129, 372. Vamos a decir el nivel 5, cuando hay 243 personas, usted, esta matriz le paga 1,100 dólares cuando usted contribuyó 100. Entonces usted va a decidir qué contrato quiere comprar, paquete dos, el paquete 2, el paquete 3, el paquete 4, el paquete 5. Y usted puede ver cuánto puede, cuál es el potencial de ganancias basado en cómo se va llenando la red, cómo se van llenando las matrices. ¿Qué tiene usted que hacer para calificar? Bueno, automáticamente califica para los primeros dos niveles. Usted califica automáticamente para los dos primeros dos niveles. Si quiere usted recibir ganancias del nivel número 3, tiene usted que referir a tres personas y tener un total de ventas de volumen personal de mil dólares. Y usted ya puede ganar en este nivel y entonces usted puede contribuir, puede recibir 129 dólares en este ejemplo. Pero si usted compra el paquete número 2 y también tiene calificados tres niveles, este le paga 258 dólares y este le paga 516. Entonces usted va a decidir cuánto. Si usted se fija, todas las personas califican automáticamente para los primeros dos niveles. O sea que hay personas que no necesitan, que no quieren reclutar y lo único que quieren es eh, tener dinero pasivo, es decir, sencillamente hacer una aportación de 100 dólares, 50 se van para la, el trading, la compra y venta de valores y recibe cuando se llenan sus matrices 48 dólares, o sea que básicamente recibe su inversión. Tiene 50 dólares, los otros 50 dólares se le regresan. Y entonces ahora él decide casi qué es lo que va a hacer con su participación. Usted decide qué paquete va a comprar y decide para qué nivel quiere participar. Y esto es algo interesante, este es un fenómeno muy, muy interesante. Oh, déjeme aclarar algo. En los paquetes 8, 9 y 10, aquí la comisión es 4% de los paquetes 1 al 7%. En los paquetes 8, 9 y 10 es la mitad de esta participación. Eh, en mi experiencia, mire, yo he tenido la oportunidad de viajar alrededor del mundo y ver diferentes tipos de uh, compañías de multinivel, donde la gente compra un paquete de 500, de 800, de 1000. Normalmente los paquetes tradicionales son de 800, de 500 dólares, a veces de 1000. Y cuando yo vi estos paquetes dije, esto es imposible, no puede ser que gente esté comprando esos paquetes. La compañía, bueno, no la compañía, el proyecto inició hace dos, tres días y hay decenas de personas que han comprado el paquete de 12,800, que han comprado el paquete de 25,000, que han comprado el, 50, el paquete de 51,000 dólares. Hay muchas personas que están poniendo esto porque ven el potencial de ganancias. Es decir, el, el paquete mayor le da un mayor potencial de ganancias y lo único que usted tiene que hacer es precisamente, si usted quiere recibir, vamos a suponer para el nivel 6, son 8 mil dólares en ventas, 12 personas, 12 personales, pero con la contribución de solamente 100 dólares, usted puede ganar 3 mil dólares. Con la contribución de 200 dólares, usted puede ganar 6 mil dólares. Con la contribución de 3, 13 mil, de 413 mil. Y si usted continúa solamente invirtiendo 100, solamente participando 100 y trayendo a 21 personas con 64 mil, usted puede ganar 108 mil dólares de participación. imagínense lo que eso significa. Entonces, usted puede decidir qué paquete, usted decide cuántas personas va a traer y usted ya con eso recupera o puede crecer su inversión. Eso, eso está basado en usted. Aparte de las personas que usted refiere, vamos a suponer que usted trae a su amigo, su primo, de cada uno de ellos, usted recibe el 10% de igualación de lo que ellos ganan en la matriz. Si usted está en la matriz de 100 y ellos están en la matriz de 100 y ellos ganan, usted recibe un 10% de lo que ellos ganan. Así, de cada persona que usted refiera personalmente, usted recibe el 10%. Automáticamente esto pasa de las primeras dos generaciones. Pero, eh, automáticamente pasa de esas dos generaciones. Pero, ah, pero ahora... Si usted, si usted, esas personas traen a alguien más al proyecto y esas personas invierten, esas personas también participan, se convierten ellos en su segunda generación. Y usted también puede ganar de su segunda generación, puede ganar de su tercera generación, pueda ganar de la cuarta generación, Usted gana de todas las generaciones, pero para ganar de tres generaciones, usted tiene que calificar para tres generaciones. Entonces, pues si usted califica para tres niveles, en el ejemplo anterior, vamos a suponer que aquí usted califica para tres niveles, trae a tres personas con mil dólares en volumen, usted califica para ahora tres generaciones de check match. De lo que ellos van ganando, usted califica para su check match. O sea que esto, esto tiene una gran potencial, porque usted puede ganar hasta el 10 generaciones 10% de la de, lo, de toda esa cantidad de personas de las que hablábamos aquí, por ejemplo, 59 mil personas, usted puede ganar de 59 mil personas el 10% de lo que ellos ganen en, también. Esto es una cantidad increíble de dinero. Y todo esto es, es la distribución, queda, distribu, queda especificado en el contrato inteligente. Ahora, durante los primeros 30 días existe un bono especial. Se llama el bono de Pay Setter. El bono de Pay Setter funciona de la siguiente forma. Si usted califica para el nivel 4, esto es por inicio rápido. ¿Qué quiere decir? Que si se, si se pone a trabajar fuerte y, y trae a seis personas al proyecto y ellos contribuyen dos mil dólares en total, usted califica para el nivel 4. Bueno, automáticamente califica para el nivel 5 para todas las matrices. Y para todos los cheques de igualación. Cinco generaciones de cheque de igualación. Sencillamente porque calificó para cuatro. Entonces, usted decide a cuál quiere llegar. Quiere llegar al siete. Automáticamente le dan el ocho. Si quiere llegar al ocho, le dan el nueve. Quiere llegar al nueve, le gana el diez. Nuevamente. Eh, yo cuando vi esto, dije yo, esto. Eh, ¿Cuánto? Normalmente en el mercadeo por redes. Un distribuidor trae a tres personas como máximo. Bueno. Ahorita la compañía, le voy, le voy a empezar a dar algunos números. En cuestión de dos días, tres días, de hecho, do, de hecho, en el primer día, más de 20 personas llegaron al nivel 10. Esto yo nunca lo había visto. De hecho, le voy a ir compartiendo algunos datos de la apertura. Eh, por, por eso hago este análisis después de la apertura, porque quería ver el funcionamiento de ello. Cuando usted llega al nivel 10, se convierte en lo que se llama Paysetter Gold entonces, a si que usted llega al nivel 9, en los menos 30 días automáticamente lo ponen en el nivel 10, se convierte en Pacer Gold y ahora usted participa del 1.8% del pool global, es decir, de todas las contribuciones de todo el proyecto, de todo el proyecto, el 1.8% se divide entre todos los que, que son Pacer Golds Y normalmente toma a veces hasta años para que la gente califique Aquí ha tomado un día. Obviamente esas personas estuvieron hablando, compartiendo del proyecto con otras personas. Eh, cuando usted también califica como Pacer Gold, recibe el 5% de las acciones de Endotech. Y bueno, no el 5% de las acciones. Usted participa del 5% de las acciones de Endotech y recibe el 1.25% de ganancias del trading usted participa, es decir, todos los que califican para este nivel el 1.25 se divide entre todos ellos esta es, un, este es una ganancia adicional por calificar por todo esto, ¿Cómo, ¿qué tiene usted que hacer para poder llegar allí? bueno traer al proyecto a 24 personas referir 24 personas al proyecto y generar 128 mil dólares en volumen y esto es lo interesante porque cuando usted hace esto, imagínese todos los días, en cuestión de tres días, hoy es día 13, o sea, el proyecto abrió el día 10. En tres días hay más de 50 mil miembros. 50 mil miembros han hecho aportaciones. Imagínense las personas que son parte de todo esto. En tres días, el 1.8% de estas contribuciones, mire, déjeme decirle un número. Al día de hoy hay más de 50 millones de dólares contribuidos a nivel mundial. El 1.8% son, casi el 2%, son aproximadamente unos 900 mil dólares. Todos los 20 personas que calificaron se van a dividir esos 900 mil dólares. Estamos hablando de un bono de 50 mil dólares por haber llegado en tres días. Y ese bono aparece instantáneamente en la billetera. Ese bono usted puede ir y verlo. Puede usted, lo que le estoy contando, no no puede, no puede me, no me crea. Y vaya usted y lo ve directamente en, el, en, el, uh, en la billetera de esas personas. Lo puede usted comprobar. Ahora, se creó un bono adicional. Si usted ayuda a tres personas personales, referidas personales, a que alcancen ese bono, usted se convierte en lo que se llama un creador de pay sales, a, recibe el bono de leadership que recibe, aparte hay un, una otra bolsa de 1.8 de cada contribución adicional mundial se ponen en esa bolsa y se divide entre todas las personas que califiquen para este bono un 1.25 adicional de las ganancias del trading de todo, de toda la organización se dividen entre los miembros y una acción adicional por cada tres PaySeries calificados si usted califica tres nuevos, recibe una acción adicional. Tres nuevos más, una acción adicional. Y así sucesivamente. Esta cantidad increíble de ganancias, que, que suenan demasiado buenas para ser verdad, le, no está toda, limitada a eso. Todavía hay más. Porque si usted se acuerda, yo le mencioné que, se va, que cuando su, usted eh, hace una aportación, el 50% se van para el trading. Y cuando ese trading ya generó ganancias, usted recibe solo el 70%. Y el 15% se divide en, en la red. Bueno, del 15% usted también recibe un porcentaje de todas las personas en su organización. De, ¿Se acuerda que hablábamos de 60 mil personas? Imagínese recibir el 1% de todas esas 60 mil personas de las ganancias que ellos generen con sus aportaciones. Estos beneficios se pagan inmediatamente. Usted automáticamente califica para estos primeros, para los primeros dos niveles. Automáticamente no tiene que hacer nada. Ya calificó para las para ganancias en los primeros dos niveles del dinero de las personas que estén en su, en su matriz. Y estas pueden ser referidas por usted o puede que hayan sido referidas por sus patrocinadores. O sea, lo que se llama spillover. Puede que le cayó porque alguien los, los inscribió. Los niveles 3 al 10. Ah... Uh, Siguen las reglas de la matriz para calificar. Es decir, si los primeros dos niveles usted califica automáticamente, para calificar para el nivel 3, tiene usted que estar calificado para, tiene que tener, hacer lo mismo que, hacer lo mismo que, para, que es para calificar en la matriz, que es tener tres referidos y mil dólares en, en ventas personales o en contribuciones de sus referidos personales. Y si alguien no califica, se comprime dinámicamente, si es que usted tiene garantizadas 10 niveles. Si usted, si usted llega, a califica para 10 niveles, va a recibir 10 niveles. Si usted califica para 3 niveles, va a recibir 3 niveles. Entonces, esto es una, esto es una cosa in, increíble, este nuevo, este nuevo concepto, porque es básicamente el crear, es como crear una compañía donde todos somos partícipes de ella, pero no es compañía, es un proyecto de participación. Y nadie tiene el control. Todos tenemos el control porque el, el contrato ya está escrito. Usted puede decidir, en el, si usted compra, si usted participa de los niveles 1 al 7, el 50% de eso se va para el trading y el 50% se va para las comisiones. Pero en los niveles de 8 a 10, el 70% de sus aportaciones se van al trading. Y recuérdese que usted re y recibe el 70%. Eh, próximamente va a haber un nuevo para las personas que ya aportaron todos los todos los niveles que ya aportaron 100 mil dólares, ellos van a poder participar y aportar donde 100% de, la, de sus aportaciones se van a destinar para sus ganancias personales usando el mismo robot que Endotech nos está proporcionando. Entonces, para convertirse usted en miembro VIP que viene próximamente, usted esto empieza después de los niveles 10, como le mencionaba, el 100% de sus fondos se van a utilizar para el trading y usted recibe las ganancias. El mínimo son 20 mil dólares para participar. Los fondos permanecen en su billetera personal, es decir, el dinero no sale. Se cobra un 5% para, para Endotech, para que ellos hagan el trabajo de hacer las inversiones y las ganancias. Y usted se queda con el 80% de las ganancias. Y el 10% se va para el plan, al plan de la matriz por referencias. Después de lo que le acabo de comentar, Vamos a hablar del final. ¿Cómo puede usted unirse a este proyecto de participación? Primero, lo que tiene que hacer es descargar en su teléfono la aplicación llamada TronLink y asegúrese de tener allí mil puntos de energía. Esto es importante, a lo mejor no entiende mucho, es un poquito técnico, pero no importa. Asegúrese de bajar la aplicación TronLink y vea cuánta energía tiene. Vamos a hacer un tutorial para que sepa usted qué es lo que tiene que hacer para que su aplicación tenga energía. Segundo, ponga Tron. Ponga monedas Tron en su billetera. Tiene que tener usted un equivalente a un mínimo de 100 dólares más un 4.5% de paquete como reserva. Es decir, si usted va a comprar paquete de 100, póngale 105 dólares. Si va a comprar el paquete de 200, va a tener que tener ahí 210 dólares. Aunque solamente se, se utilice la porción, usted tiene que tener un poco más porque las monedas valu, uh, fluctúan de valor y aparte porque necesita usted tener un poco de, de monedas para, para darle más facilidad a que su contrato se escriba rápidamente en el Internet. Eh, ya que usted hace esto, vaya, en este caso, mire, esta es, este es mi liga, eh, daisy.globalrjmorales. Entonces lo que usted va a hacer es va a sustituir J Morales y va a poner el nombre de la persona que lo refirió. Entonces escribe el nombre de la persona que lo refirió, pone allí, en el, en, en, esto lo va a hacer no en el Google Chrome, no en el, en el navegador de, de Microsoft, lo tiene que hacer en el navegador de Tronlink y reemplaza a J. Morales y pone el patrocinador que lo refirió. Ahora, si no tiene ningún patrocinador, pues entonces utiliza el mío. Pero eso es lo interesante, mire. Eh, y de hecho voy a prender mi, mi, mi, mi pantalla. Eh, eh, lo que le quiero compartir es lo siguiente. La compañía, no la compañía, nuevamente, el proyecto su, se lanzó hace tres días. En cuestión de 24 horas se recaudaron 30 millones de dólares en contribuciones. Yo le platiqué a usted que yo eh, soy eh, consultor para la industria. Mi trabajo es enseñarles, me, a mí las compañías me pagan para crearles programas para que tengan... Tengan ventas mensuales. Es una, es una cosa, es un objetivo demasiado alto el hacer que una compañía venda un millón de dólares el primer mes. Compañías que tienen 15 años en la industria, 20 años en la industria, no pasan de 8 millones de, de dólares en ventas al mes. Este proyecto generó 30 millones de dólares el primer día. Usted va a escuchar de este proyecto de Daisy. Sí, usted va a escuchar. Yo tengo mis otras ocupaciones, tengo mis otros negocios, más. sin embargo, cuando vi lo, lo, la tecnología de los contratos inteligentes y lo interesante, se me, yo entendí que esto va a cambiar la industria. Eh, de hecho, yo pienso utilizar como consultor esa tecnología para otras compañías. Eh, el, el, el punto que quiero explicarles es lo siguiente. 30 millones de, de dólares en contribuciones en las primeras 24 horas. Más de 20 personas generaron más de 100 mil dólares en, en un día. Cien mil dólares generados en un día. Hay quienes les toman un año, les toman cinco años para poder generar cien mil dólares al año. Y todo lo que le estoy contando no es ni exageración, porque en esta industria lamentablemente hay mucha exageración. Lo que le estoy contando es, es verificable. lo puede usted, usted puede escribir la dirección de las billeteras de las personas como usted va a tener alguna y puede ir ver cuánto están ganando. Y puede ver lo que está, las contribuciones están apareciendo diarias, diarias, diarias, diarias, diarias. Entonces, este análisis que hice es para explicarle cómo funciona el proyecto. Espero no haber ido muy rápido y espero haber sido lo más claro posible. Y si usted tiene dudas o preguntas de cómo funciona, por favor, no dude o de acérquese primero con la persona que lo invitó y dígale cómo puede usted participar. Si usted tiene más preguntas, y esa persona no se las pudo contestar, con mucho gusto se las contesto, usted me puede, me puede contactar por WhatsApp y, uh, y, y contestarle sus preguntas para que usted pueda participar en este proyecto. Eh, me da mucho gusto haber compartido con usted esto, eh, eh, como le, le platico, los organizadores de este proyecto, todos estamos en diferentes proyectos nuestros, independientes, hay distribuidores maestros de diferentes compañías, pero cuando vimos lo que se creó, nos juntamos, y entonces hemos creado precisamente uh, la sinergia. Este, esta presentación la preparé. Yo no la preparó una compañía porque no existe una compañía. Es decir, esta explicación la, la hice para compartir con usted, para que también se pueda beneficiar. Y eso está abierto en cualquier parte del mundo. Uh, gracias por haberse conectado a este video. Y hable con la persona que lo invitó. Y no duden en hacerse parte del proyecto y también recibir las ventajas de la tecnología nueva de los contratos inteligentes y generar más ingresos, especialmente ahorita que todo el mundo está buscando ingresos adicionales. Que tenga una buena tarde.